10 cosas que delatan a un hombre enamorado Los hombres enamorados, una vez enajenados por el elixir de las reacciones químicas en su cerebro, puede llegar a ser cosas casi que heroicas por una mujer, llegando al punto de ser tremendas locuras para llamar la atención de una. Sin embargo, no siempre un hombre puede manifestar que está enamorado de ti con actos de gran proeza. A veces el amor está en los detalles. Y justo hoy quiero mostrarte una serie de 10 cosas que hace un hombre enamorado. Estoy seguro que te encantará este video. Hola, este es Marco. Y si en algún punto de tu vida algún chico te ha demostrado su amor con alguna de estas señales, pónmela en los comentarios. Pasemos un buen rato compartiendo anécdotas. Número 1. Besos inesperados. Te ve y en lo profundo solo piensa lo afortunado que está de tenerte a su lado, a veces como su amiga o a veces siendo tu admirador secreto. Y cuando menos te lo esperas, te lanza un beso que termina por ser tierno, espontáneo, dulce y consecuentemente despierta en ti el deseo de querer más. Los besos que no se solicitan o que no se provocan son aquellos que te sorprenden y cuando un hombre está enamorado plenamente de ti te los va a dar en el momento en que menos lo esperas. Puede ser un instante, puede ser un momento de descuido y te dará un beso que al final te hará sentir bien. Número 2. Se interesa por ti. El interés genuino que pueda sentir por ti es, es uno de los más grandes indicadores de interés porque está tan fascinado contigo que quiere saber todo de ti. E incluso siente una profunda empatía cuando atraviesas conflictos o problemas familiares. Su necesidad de atenderte y cuidarte se despierta al punto de sentir estrés por tus males y querer curarlos. Es el interés más genuino que él puede llegar a experimentar y que lo manifiesta en un interés totalmente desinteresado. Quiere aliviar tu dolor, quiere que no estés triste, quiere que estés contenta y que sonrías. Número 3. Quiere contacto físico contigo. El contacto físico es la cercanía más importante que él quiere porque te acerca. Quiere sentir tu aroma, sentir tu calor, abrazarte si puede hasta el amanecer. El contacto físico sin duda es una de las señales de que está enamorado de ti. Más cuando en vez de evitarlo, provoca las condiciones para que el contacto físico sea casi ineludible. El contacto físico va siendo tierno, va siendo progresivo y no te vas a sentir hostigada, sino más bien cómoda. Esa es una señal de que un chico quiere estar contigo. Número 4. Quiere estar contigo porque le apetece. Hay personas y en especial hombres que huyen de enamorarse porque no quieren verse implicados en una relación y por eso prefieren alejarse de una mujer, o en suma están con ellas pero dan la impresión de que no quieren estar ahí. Pero cuando un hombre está profundamente enamorado, la fuerza de la atracción que siente hacia ti es tal que cede por completo y no pone resistencia. Es decir, llega a querer estar contigo porque le apetece, porque le gusta. Y porque quiere más de ti. Número 5. Te dedica a la canción que te gusta. Sabe tus gustos, sabe tu sabor favorito de lado y te lleva a los lugares que sabes son tus lugares preciosos y que más atesoras. Tanto, pero tanto así que hasta averigua cuál es tu canción favorita y te la dedica. Cuando él está realmente enamorado de ti, te vuelves su mundo. De alguna manera se siente fascinado y está interesado en conocerte un Paralelismo interesante, una analogía interesante, es como aquella persona que descubre un mundo nuevo y lo quiere explorar. Así, así eres tú para él. Número 6. Ira de compras contigo. Hay actividades que un hombre regularmente detesta porque no le encuentra nada estimulante. En muchos casos, preferirá ir a cazar, de pesca o ver al fútbol a tener que estar en el departamento de perfumes. Pero cuando un chico. Se ha enamorado de ti, los contextos se vuelven irrelevantes y ya no importa el lugar, solo la persona. Cuando él está enamorado de ti, ya no le importa dónde va a verse contigo. Ya no le importa realmente si va a ser para comprar algo, para irse de compras a una actividad benéfica. La realidad es que él hará cualquier cosa con tal de pasar tiempo de calidad contigo, conocerte y que tú le conozcas y que tú lo escojas como una potencial pareja, porque al final él lo que quiere es que entre tú y él haya algo, algo profundo, algo bello, algo hermoso, algo que dure para toda la vida. Número 7. Te encuentra bella aún sin maquillaje. Su fascinación por ti hace que ya no le interesen las imperfecciones que puedas tener tu rostro, tu aroma, tu forma de caminar, ver y hasta de hablar lo hipnotizan tanto que sencillamente te encuentra atractiva tanto con y sin maquillaje, él va a terminar enamorado de tu versión más natural, de tu versión sin reflectores, sin retoques, va a enamorarse de la mujer que hay detrás de ti, ya no tendrás que sentir inseguridad sobre tu cuerpo sobre el tamaño de tus pechos, sobre la figura de tu cadera, porque para él vas a ser perfecta en todo tu esplendor, te va a encontrar perfecta para él, porque para un hombre enamorado, la mujer que es origen de su fascinación, ella es como un ángel. Número 8. Te complace, su deseo es que él sea en parte la fuente de tu felicidad y la plenitud que experimentas y por eso intenta tanto como puede complacerte, porque te quiere ver feliz, pero te quiere ver feliz en consecuencia a que él influye en esa felicidad, él quiere ser parte de eso, él quiere ser la razón por la cual tú sonríes, te levantas, eres alegre, él quiere complacerte y él quiere ser esa fuente, él quiere ser esa razón por la cual tú sonríes. Número 9. Le gusta verte sonreír. Lo anterior se resume a una sola cosa, le gusta verte cuando sonríes y le provoca mucha agonía al verte llorar o estar triste. Cuando un hombre está tan conectado con tus emociones es porque te siente y está plenamente fascinado contigo. Existe una empatía muy profunda porque al final él realmente siente tu dolor, siente tu agonía, siente todas estas cosas que tú experimentas y va a tratar de calmarlas. Al sentir lo que tú sientes, al sentir lo que tú padeces, él intentará de todas las maneras posibles aliviar ese dolor. Número 10. Te dice lo que siente. Y este es el más evidente, te revela lo que siente por ti, no lo esconde. Te dice que te quiere, te dice que realmente se siente fascinado con la mujer que tú eres y que está queriendo, está dispuesto a llevar esto hasta las últimas porque quiere que tú estés a su par para siempre. Espero que este video te haya gustado. Y espero que cada una de estas señales te puedan ayudar a identificar a aquel chico que te gusta. Por el cual has dudado si realmente él siente algo por ti. Si te ha encantado este video, por favor déjame tu mariposa azul. De esa manera sabré que te ha encantado. Y lo que es más, suscríbete, forma parte de esta gran comunidad llamada v Comparte este video y desde luego te espero en un futuro video, este fue tu amigo Marco